Saca la caguana, y empezó la fiesta, dale grasa pa' para darle lo que era, vamos recio sin miedo a nada, dale dale queso, es para largo y demás, no te topes a tus güeyes, porque no le tienen miedo a nada, son pura crema, y le dan sin parar No me venga a callar, que yo ya sé todo acá Puro vato humilde, que sin que te brinca A puro putazo me lo tumba No me venga con niñerías, que esto por aquí no va Pura calidad, pura maldad, por aquí se da Usted diga lo que quiera, que de eso yo me encargo Con pura letra, le voy a dar macizo Chin es un sorbito, que esto está movido Dándole duro a la y póngase me happy Al puro pedo, que esto ya se prendió sin pedos Bailele, bailele, verso al ritmo de la rola Póngase me buzo, no se me apendeje Que aquí así no jala Que si no, me lo tumban sin piedad Así que no se las venga a darte chingón Métale recio, papi, le, muévele, muévele. Mi estilo callejero de letras, un bando recio No tiene precio, no esté de necio Que la fiesta no se acaba, siempre será eterna Con la guapa del baile, otra noche de lo que era puro mexicano Bien prendido en el humo del cigarro Ando perdido en bases y letras Y en bases de chela rifando en el rap Rifando en el rap, bato callejero Empezamos de cero, nada de dinero Queremos ganar, y que tiene miedo Pues somos de acero, hoy flow callejero Yo vine a luchar, con mi botella voy La fiesta no acaba hoy Mi bro de aquí soy Pura bebida de noche y de día homes, Con mi botella voy la fiesta no acaba, uy. yo de aquí estoy. Pura bebida de noche y de día, homes. Yeah, yeah, esto es fantástico. Lion Records con el jeans, ya la sabes. Es el regreso. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fantástico Producciones. botella voy la fiesta no acaba hoy mi bro yo de aquí soy pura bebida de noche y día homes